El presidente del equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas Ecrefóbico, José Manuel Acosta, hizo un llamado a la ciudadanía para que las nuevas tecnologías, en vez de competir con la lectura, sean la herramienta ideal para cultivarla. Porque la única forma de uno desarrollarse es a través de la lectura. Ahora mismo, la lectura tiene un sinnúmero de enemigos, podríamos decir porque antes la gente tenía la facilidad de leer en los libros físicos, pero ahora la verdad que la tecnología le quita mucho tiempo a la gente. Ahora se puede combinar la lectura tradicional con la lectura moderna, Además, se informó de varias actividades a realizarse en el sector Los Rieles, en esta ciudad, con motivo al 240 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís. En un proyecto que se llama Leyendo en mi barrio, que consiste naturalmente que la gente vea lo que hay de literatura, de cuentos, de todo tipo de lectura, para que lo pueda manusear y pueda leer. Ahí vamos a tener algunos incentivos sobre todo para los niños, para que puedan leer. Esta jornada va a ser eh, hoy y mañana, o sea, 18 y 19. Joaquín Cordero, NTN, su noticiero regional.